El misterio del rey de las ratas Son pocas veces las oportunidades que tenemos de analizar más de cerca un misterio cuando éste se presenta Pero el caso que conocerás es difícil de explicar aún y teniéndolo a la mano Los sucesos que dan cuenta de la existencia de este fenómeno Han ocurrido de manera fortuita y de no ser porque hay evidencia del enigma Sería muy difícil que alguien lo creyera Estoy hablando del extraño caso del rey de las ratas, o también conocida como la corona de ratas. Uno de los registros más antiguos que se tiene es del 13 de julio de 1748, cuando el molinero alemán Johann Heinrich se percató de que en su molino sucedía algo sumamente extraño, cuando de pronto un grupo de 18 ratas vivas cayó bajo las ruedas dentadas del molino. Al observarlas más detenidamente, se percató que aquella masa de pelos que se movía como un solo y extraño animal, eran ratas unidas por la cola de una forma inverosímil. Un grotesco nudo las hacía prisioneras unas de otras, mientras que emitían constantes chillidos desesperantes. A la unión de estos animales se les conoce como rueda de ratas, corona de ratas o rey de las ratas, y en los últimos siglos se han documentado casos así en Europa. En 1822, ocurrió uno de los casos más impresionantes de los que se tengan conocimiento, cuando campesinos descubrieron dos coronas de ratas dentro de una viga hueca en el ático de una granja, localizada en el pueblo de Dolstern, Alemania. Una de las coronas estaba unida por la impresionante cantidad de 28 ratas, y la segunda con 14. Sus colas peladas y amarradas tan fuertes en un gran nudo, hacía que aquello pareciera obra de la más extraña fantasía mismo caso ocurrió en Böckchen, otro poblado alemán, en el año de 1828 donde se hallaron disecadas y sin pelo 32 ratas en la chimenea de un molino. Las ratas parecían no ser adultas y seguramente murieron de inanición cuando éstas no se pudieron desplazar juntas en la misma dirección en busca de comida. Este extraordinario ejemplar fue debidamente conservado para la posteridad y es una apreciada posesión del museo Altenberg Mauritanium. En su libro, Rats Martin Hart, dedica un capítulo a las coronas de ratas, y menciona 56 casos distintos, de los cuales consideraba al menos 38 completamente auténticos. Y los restantes, hacía mención a que habían sido hechas con el fin de venderlas a coleccionistas de rarezas, ya que el tener un ejemplar real sería demasiado difícil. Las enigmáticas coronas de ratas no distinguen especie ni color, por lo que se han encontrado estas entrelazadas con ratas negras de campo y otras. Por ejemplo, en marzo de 1918 fue encontrada una rueda de estas con 10 ratones de la especie Ratus brevicaudatus y en 1929 se encontró otra corona de ratones silvestres de la especie Apodemos silvaticus. Incluso se cuenta que, más extraño aún, es el descubrimiento de este tipo de coronas, pero de ardillas. Por muy sorprendente que esto parezca. Otro de los casos documentados fue el descubrimiento hecho por un granjero holandés en 1963, donde dio a conocer una corona hecha de siete especímenes. Uno de los mejores ejemplos de un misterioso rey de las ratas se exhibe en el Museo Otago en Dunedin, Nueva Zelanda se encontró en la década de 1930, en un almacén de transportes. ¿Cómo es posible esto? Las coronas de ratas o el rey de las ratas es un fenómeno desconocido en América Latina, pero curiosamente no así en Europa, donde se tienen registros de estos fenómenos desde hace siglos. El rey de las ratas es un fenómeno sin explicación, del que los primeros informes se remontan al siglo XVI, algunos expertos piensan que las ratas se enredan cuando se les obliga a estar en un espacio reducido donde los animales ven hacia afuera de una forma natural para protegerse. A la larga sus colas atoran unas con otras y terminan muriendo de hambre. Algunas personas creen que los especímenes en museos son engaños, pero quienes los han estudiado dicen que las ratas tienen las colas rotas y callos que sugieren que estuvieron enredadas vivas por largo tiempo. Algunos investigadores franceses han propuesto que el entrelazamiento de los animales puede ocurrir antes del nacimiento de una camada, de manera tal que forman una corona. Si es así, se podría comparar con el fenómeno que ocurre con las camadas de gatos que nacen con el cordón umbilical entrelazado. Sin embargo, como en el caso de algunas coronas más grandes, se han encontrado ejemplares adultos. Por lo tanto, si fuera válida la idea del origen prenatal, no ayudaría a explicar. Este fenómeno después de todo es un poco probable que los animales que forman una corona obtengan suficiente comida por tanto es casi seguro que no lograrían sobrevivir desde su nacimiento hasta su madurez en tales condiciones de entrelazamiento otra hipótesis sobre este entrelazamiento de colas menciona que cierto número de ratas se concentran en un espacio de pequeñas dimensiones donde quedan atadas por el movimiento el excremento y la suciedad reseca que se les impregnaría en los rabos forman un nudo cada vez más duro. En algunas ocasiones estos animales pudieran sobrevivir en tales condiciones y crecer al mismo tiempo, experimentando una calcificación en la cola que terminaría por fusionar a los animales para siempre. Y es aquí donde surge el nombre del rey de las ratas. Ya que la leyenda dice que una de las ratas se convierte en la máxima autoridad del grupo, guiándolos para conseguir comida y sobrevivir aún estando en un mundo eterno. También se dice que la palabra alemana Rätkonging fue traducida al inglés como Reitking y al francés como Rät des Rats, que originalmente el término no hacía referencia a ratas, sino a personas que viven muy próximas unas de otras, prácticamente pegadas. Por ejemplo, las familias numerosas obligadas a vivir en una habitación pequeña. El erudito Konrad Gessner en su historia Animalium reconocía la existencia de este fenómeno diciendo que algunas ratas se unen a través de la cola formando un conjunto inseparable estos animales rara vez consiguen moverse y son alimentadas por las ratas más jóvenes que sirven sus necesidades como si estuvieran por encima de todas las demás casi como monarcas de otras ratas Gustav Gris geólogo del siglo XV ...hizo referencia a una corona de ratas como un ejemplo de los horrores del infierno. En donde según él, los hombres sufren atados los unos a los otros... ...sin ser capaces de moverse en la misma dirección. Como ratas atrapadas por sus colas. Incluso durante la epidemia mortal de la peste negra... ...se tenía la creencia de que precisamente un ejemplar de rey de las ratas... ...había sido el culpable de tal desgracia. Los escépticos mencionan que pudieran ser tan solo parte de una práctica humana donde entrelazarían las colas de las ratas y las dejarían secar para obtener el insólito resultado que ya hemos visto. En un esfuerzo por descubrir el secreto de este fenómeno, a la corona de Rupsen se le hicieron pruebas de rayos X, mismos que revelaron que las colas realmente habían sido anudadas y también se encontraron algunas fracturas y señales de formaciones callosas. Estas observaciones permitieron concluir que el nudo se había hecho de forma natural. Dos de los descubrimientos más recientes tuvieron lugar el 10 de abril de 1986 en Francia y el 16 de enero del año 2005 en Boruma, Estonia. Quizá esto parezca una fantasía y las coronas de ratas sean un planificado fraude, pero la evidencia de que esto sí es posible. Lo tenemos a la mano con el increíble descubrimiento sucedido el 18 de septiembre del año 2018 en Wisconsin, Estados Unidos. Cuando se descubrió una corona de estas, pero de ardillas, que se encontraban vivas y tuvieron que ser dormidas para liberarlas, tardando 20 minutos tratando de romper el nudo con tijeras. Increíble el caso que acabamos de conocer, el rey de las ratas, que en algún momento fue considerado como una sola criatura que tenía control sobre sus diferentes cuerpos. ¿Qué opinan de este misterio? Déjenme sus comentarios, compartan este video y suscríbanse a este canal para que puedan seguirles trayendo historias como esta. Mi nombre es Oxlack Castro y los espero en el siguiente video.